Una idea que nace en la playa de la Malagueta. Ahí estamos, Juan da y playa. Bueno, y entre partido y partido nos presentamos. Aquí en Jesús Iglesias, catalizo la acción por el clima a través de la economía social. Una cooperativa llamada Social Climate. Y yo soy Luis Jiménez, guía turístico aquí en la ciudad y cofundador de una empresa que se llama Explora Malaga. Hacemos visita guiada, llevamos bastante tiempo liderando el sector y sobre todo eh, apostando por un turismo responsable y sostenible. Bueno, mi nombre es Fernando Blasco y represento Asociación libro Nosotros trabajamos en la educación para el desarrollo y la educación ambiental desde un contexto agrario en el Valle de Guadalhorce. Y también trabajamos la movilidad europea. Bueno, pues con estos tres ingredientes, ¿qué podemos hacer? Tenemos turismo responsable, tenemos acción por el clima, tenemos educación ambiental. Pues surgió una idea que cambió el mundo. La ruta del clima. Y la ruta del clima no es otra cosa, con una serie de rutas, de visita guiada, de itinerarios, tanto físicos como conceptuales, que van a girar en torno a la emergencia climática en nuestra ciudad, en Málaga, una idea que ya llevamos tiempo fun funcionando con ella, unos cuatro meses, que hemos tenido más de ocho visitas eh, con, bueno, más de 100 participantes de, de, de 20 y algo países. ¿Y en qué consiste exactamente? Pues bajando a lo concreto, ponemos ejemplos, hablamos siempre de impactos, causas y soluciones en este orden y pues tenemos, pues, como sabemos, en Málaga tenemos lluvias torrenciales, olas de calor, subida en nivel del mar... En Causas hablamos de las fuentes de emisiones de la economía malagueña y cómo mitigarlas. Y en Soluciones queremos que la gente se empodere ¿no? y participe de soluciones de acción local por el clima que tiene ya en su barrio. Como por ejemplo huertos urbanos autogestionados, como también centros sociales y culturales, que es importante. Tenemos zonas de bajas emisiones, tenemos corredores verdes de biodiversidad. Y tenemos también, queremos que esta idea se replique en otros lugares y otras ciudades, ¿verdad? Sí, de hecho ya nos han cogido la idea, tanto en Madrid como en Barcelona, pero en Málaga donde surge y donde Málaga creemos que es la ciudad que pueda, que pueda liderar ese proyecto verde de turismo en el que muchas ciudades se van a ir adhiriendo. Además, eh, tiene, mucha, tiene mucha replicabilidad en la zona mediterránea, ¿verdad, Fernando? Bueno, las tres entidades vamos a realizar un proyecto de movilidad europea, concretamente un Eramus Plus, un curso de formación, eh, que se llama eh, Rutas Climáticas por el Mediterráneo y van a venir 22 agentes sociales de 10 países mediterráneos y con ello pretendemos dos objetivos. El primero sería generar una guía eh, de replicabilidad para que cualquier agente social mediterráneo pueda eh, realizar este proyecto y luego también, pues, junto con estas 10 entidades sociales que vienen del Mediterráneo, generar una red. Al principio estas eh, 10 entidades y luego que se pueda sumar cualquier otra entidad que, que esté deseosa de, de unirse. Bueno y nos queda poquito ya, invitaros independientemente del resultado del concurso a que vengáis a conocer una de nuestras rutas climáticas por la ciudad de Málaga. Porque queremos aprovechar esta oportunidad para realmente repensar el modelo de turismo de nuestra economía y apostar por la sostenibilidad y la responsabilidad.